Voy a crear varias entradas y, y alguna página para luego poderlas añadirlas al menú. Eh, bueno, pues para las entradas puedo ir a entradas directamente, le doy a entrada nueva y esto es como un documento de texto en el cual puedo pues, añadir, eh, aparte del título, pues puedo añadir imágenes y podría añadir eh, vídeos, aunque bueno, lo de añadir vídeos es más fácil hacerlo desde YouTube que, que viene un enlace para pues para eh, añadirlo a nuestro blog. Cualquier vídeo de YouTube lo podemos añadir de forma sencilla al blog. Bueno, pues creo una entrada. Esta la voy a poner de tal forma que aparezca permanente, aunque luego explicaremos cómo. Aquí en las opciones, pues... Eh, Aparecen distintas eh, opciones que no tenemos por qué, por qué tocar. La ubicación, pues si queremos que se muestre la ubicación de nuestro blog, nos aparecerá aquí un mensaje. Enlace permanente, pues será eh, la dirección del documento que vamos a crear. En programar, si dejamos automático, pues se eh, publica instantáneamente. Cuando le demos aquí al botón de publicar, y en etiquetas, pues eh, esto es lo interesante de los blogs. Para poder buscar, indexar y, y que las cosas se encuentren, pues lo sueño es añadir etiquetas a las entradas. Voy a para aquí. Prender. Las etiquetas luego permanecen en el sistema y se pueden reutilizar en otras entradas. Entonces es importante elegir bien las etiquetas para luego poder reutilizarlas. Bueno, le voy a guardar hasta que no pinche en publicar, no se va a publicar la entrada y así básicamente es como se crean las entradas. Luego la terminaré de editar y crearé algunas más para usarlas en el menú. Bueno, pues esta se queda en borrador. Y para crear una página, pues una página similar es una página es un documento HTML estático en el cual pues, puedo añadir diferentes cosas. Bueno, pues página... De la misma forma, pues aquí en las opciones puedo cambiar cosas. Eh... Lo guardo y ya tengo una página creada. Luego lo puedo editar siempre que quiera. Podría añadir imágenes, etcétera.